Dinastía Castillo, no sé a qué tú te refieres, Ah, bueno, sí, los decretos, sí, ¿Eh? sí, como mencionamos... ¿Pero cómo así, hay... dinastía Castillo? Ahora te voy a decir, pero primero vamos a ver los secretos que ya hicimos un preámbulo en la introducción del espacio que Luis Abinader, pues evidentemente estos días se ha mantenido nombrando ayer el caso especial, eh, los cónsules y embajadores, representantes de la República Dominicana en distintas partes del mundo. Vamos a colocarlo, el decreto número 489-20, unos Cuatro puntos un poquito alarmante. Vamos a ver si está disponible ya para pues, proceder. Ale vamos a comenzar simplemente diciendo que Catherine Estela Peña Rodríguez fue designada el día de ayer por el presidente. Ahí está. Por el presidente Luis Abinader como cónsul en Sevilla, España. Catherine Estela Peña Rodríguez, que es. Hermana de la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña. El segundo punto es que Edme Elizabeth Ana Arnaud, que era designada por el presidente Luis Abinader como cónsul en Toronto, Canadá. Edme Elizabeth Ana Arnaud, que es hermana del actual director de INAPA, Wellington Arnaud, que tiene un mes y medio siendo manejada de esa institución de manera. Bueno, eh, cuando se cambió la ley de INAPA, simplemente para que él fuera el director de la entidad. El punto número tres es que Frankfurt, no, ese es el lugar. Raúl Haffer Raful Soriano queda designado como cónsul en Frankfurt, Alemania. Raúl Haffer Raful Soriano, quien es hermano de la actual senadora. Eh, Farideh Raful, hijo de Tony Raful, igualmente. Y el último punto es que tenemos aquí a Patricia Selma Villegas García, quien va a ser eh, ya por decreto la próxima embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Brasil. Patricia Selma Villegas García, quien es la actual esposa del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Esos es cuatro puntos. No sé si es que el presidente escucha algunas cosas o lee algunas cosas y responde a ciertas cosas, porque bastante que se ha quejado el pueblo de este tipo de situación que viene siendo una repetición de lo que veíamos en los pasados gobiernos. Pero bien, ahora sí vamos a la segunda imagen de la dinastía Castillo, que Roberto mencionaba, vamos a ponerla, la voy a buscar aquí en mi teléfono, unos puntos súper interesantes. Vamos a ver si la tenemos disponible. La dinastía Castillo. Vamos a empezar primero con la señora que es Josefa Castillo. Josefa Castillo es una de las tres o de los tres diputados que dejaron su curul en el Congreso para ser nombrados en el gobierno. Ahí tenemos a Josefa Castillo, quien es la superintendente de seguros, repito, Josefa Castillo dejó su curul en el Congreso Nacional después de haber sido elegida por el pueblo para hacer, ahí está la imagen para ser la actual superintendente de seguros. Arriba tenemos a su hijo, que es Omar García Castillo, quien es actualmente el subdirector del Servicio Nacional de Salud. Eh, más al ladito tenemos a Amber García Castillo, hija de Josefa Castillo, quien es actualmente abogada en Infotep. Tenemos ahí a Jason García Castillo, Jason García García Castillo que no es nada pero es la terna que muy posiblemente va a ocupar la curul de su madre Josefa Castillo en el Congreso Nacional, ahí está y tenemos más arribita a Kimberly Taveras que no es Castillo pero sí es de Castillo porque es la nuera de Josefa Castillo Ministra de la Juventud ahí tenemos la dinastía Roberto bien explicadita y es una de muchas porque la Jorge Mera, yo creo que no hay una que le gane realmente. ¿Qué te digo? Le están haciendo. <risa> Mire, eh, algún, algún día, algún día me van a hacer caso y el presidente Luis Abinader incluso me va a mandar a buscar para felicitarme y decirme: Gracias, Roberto. No te hice caso, pero gracias. Le están haciendo daño al presidente Luis Abinader. Luis Abinader, el señor, está haciendo maravilla y quiere hacer maravilla con este país. Sí. Él mismo, Luis Abinader, está sacrificándose y, está, y dando, no el, el 100%, el 120%, está dando Luis Abinader. Pero los compañeritos le están haciendo daño, le están haciendo daño y lo están forzando. Y están haciendo que, como decimos aquí en el Cibao, que escupa para arriba y cuando tú escupes para arriba... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ¿Qué pasa, Eric, cuando tú para arriba? ¿Eh? ¿Eh? Te cae la saliva arriba. Entonces el presidente eh, que tanto criticó y, y, y, y, y ha cancelado. Entonces, entonces esto es quítate tú para ponerme yo. Cancela tú para poner el otro. Digo yo, le están haciendo daño. Mucho daño, pero bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esperar, esperar, esperar. Yo sé que Luis Abinader, se lo estoy diciendo, tiene que agarrar el toro por los cuernos, sentarse con toda esa gente y decirle, espérense, espérense, espérense." Esto no es un botín, él lo ha dicho, Luis Abinader lo ha dicho, que el gobierno no es un botín, que no es una empresa privada, que no es obligatorio el porque usted hizo campaña, ayudó, votó por X gobierno en el caso del PRM, usted tiene que tener un empleo, un sueldo en el gobierno. ¡No! ¿En qué parte de la Constitución lo dice? Que alguien me llame, por favor, porque a lo mejor yo soy un ignorante de la Constitución, que alguien me llame y me diga en qué artículo de la Constitución dice que si usted apoya un partido a un candidato, a usted hay que darle un trabajo y un sueldo obligado. Sí, eso claro. yo quisiera que alguien me lo explique. Porque no es así, de por Dios. No es así. Y Luis Abinader de corazón está haciendo un trabajo y por eso yo le estoy diciendo ahora con tiempo que agarre el torno por los cuernos y que mande al diablo a su compañerito. Ya es él el presidente, Luis Abinader, usted es el presidente y hay que hacer lo que usted diga. Ahora, ahora, si usted está pensando en cuatro años más, usted va a aguantar, de, usted va a aguantar sí. de todo. Usted va a aguantar que se, lo, que se lo coman. Pero entonces va a caer, va a caer, va a caer en lo mismo que cayó Danilo Medina, en lo mismo que cayó Leonel Fernández, en lo mismo que han caído que cayó Hipólito Mejía, en lo mismo que han caído todos los presidentes que se han querido reelegir. ¿Sabe qué han caído? Que han tenido que tragarse su propia Han tenido que aguantar hasta chantajes. Lamentablemente. Entonces, Luis Abinader, gobierne para cuatro años, no para ocho. usted va a ver que el pueblo... El pueblo y sus mismos compañeros Después van a querer que usted se quede cuatro años más Si usted lo hace bien Aunque bueno, hay, hay una campaña Que, bueno, no tengo las imágenes Pero sí las vi, la, las fotos En distintos eh, periódicos eh, Nacionales El hecho de que ya hay una persona Que le están haciendo campaña Para el 2024 del PRM, Roberto ¿Quién es va paliza No a, a quien yo te dije hace varias acá, semanas acá, o sea, Mi, mi amiga Caro David Collado, presidente 2024. Sí, pero que, eso, óyeme, David Collado, al contrario, mire, si Luis Abinader es inteligente, David Collado, David Collado está haciendo un trabajo, David Collado está haciendo un trabajo como si fuera el presidente, no le está cogiendo sí. corte a nadie ahí en turismo ahí se le importa, oye a David Collado se le importa que lo cancelen pero que lo cancelen por hacer su trabajo bien entonces eso es lo que el pueblo hoy en día Luis Abinader, que yo le estoy diciendo, de que usted está gobernando para una generación diferente a la generación que gobernó el PLD, y esta generación lo que queremos es un país viable un país que se pueda vivir, que se pueda trabajar que sea un país seguro a nosotros no nos importa ya quién gobierne. A nosotros lo no que nos importa es que gobiernen bien. Entonces, si usted cae en el gancho del modelo viejo de gobernar, del modelo presidencial, de que yo soy el presidente, vamos a poner a Fulano aquí, vamos a poner. Y está con placer esos compañeros. Ah, porque pusieron dinero, porque pusieron su trabajo para que usted fuera presidente. Dígale que no, no, no. Rompa la cadena usted. Luis Abinader, cásese con la gloria y mande para el carajo todos esos compañeros que quieren que lo nombren y que le nombren el tío, la abuela, la, la sobrina. Mándelo para el carajo, que usted es presidente constitucional por cuatro años y usted tiene el apoyo del más del 50% del pueblo. Gánese el otro 50 gobernando bien. Gánese ese grupo de hombres y mujeres que son a políticos que no están en ningún partido gáneselo en base a trabajo serio como usted lo quiere hacer no se deje chantajear de los compañeros yo lo, yo le lo estoy diciendo eso usted sabe por qué señor presidente porque yo no tengo compromiso con nadie y a mí que usted me dé o no me dé me da lo mismo porque yo tengo 80 años en esto y, y no he dependido del gobierno pero sin embargo esos lambones que usted tiene ahí que lo que quieren que usted le nombre andan diciendo ah que ahí hay unos cuantos bocineros que, que están no Usted está viendo esto porque usted ve redes y esto, este programa está en redes y está a nivel nacional. Y como usted escucha un asesor, escucha a este hombre que le está dando a usted un consejo, señor presidente. estoy hablando a usted, porque ahora es difícil yo llegarle. Cuando usted era candidato hasta lo entrevisté. Y eso, y eso, y eso le eh, canchanchan el ministro. Usted tiene, no, no, no va a dejar que uno llegue donde usted y se le pare de frente y le diga las cosas como son. Y ahí es que comienza el debate de un presidente cuando se lleva, deja llevar de asesores que lo que le están lambiendo y celebrando los chistes, y no le dicen la verdad, le dicen, mire esta es la realidad, señor presidente, hay que detutunar a fulano porque está nombrando a fulano. Orlando Jorge Mera, un hombre serio, pero lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, la Muy hermana ministra, ahora la mujer también, y quién sabe cuánta gente más. Elige, elige el hijo es diputado. No, no, pero es que no, espérate, eso es independiente, o sea, de que el hijo fue a la diputada, ganó no sí, por voto. Sí, Roberto, pero es, es un funcionario público igualmente. Sí, sí, el pero, no, no, pero, pueblo, pero, pero no, no, pero espérate, pero tampoco podemos, tampoco podemos decir que hacerle leña del árbol caído, no. Ya el hijo como diputado, bien. Ahora, la, la hermana fue nombrada, la esposa fue nombrada, es diferente. Sí. Es diferente. Entonces, señor presidente, decía Orlando, Jorge Mera, ¿eh? que es eh, eh, eh, eh, parte de su partido importante. Si usted tiene que decirle, espérate, Orlando, así no. Así no. Si a Paliza usted tiene que decirle, Paliza, así no. Si a la vicepresidenta también, que comenzó ya a nombrar a su gente, usted tiene que decirle, excusa Raquel, así no. Sí. Tiene que decírselo, señor presidente, hace con la gloria, que la historia, la patria, el país, se lo va a reconocer. Y usted lo que quiere es inmortalidad histórica, porque dinero usted tiene de sobra? Dinero tiene el presidente Luis Abinader de sobra. El presidente Luis Abinader está ahí con un propósito histórico. Cásese con la gloria, señor presidente. Ojalá que una de la gente de usted que lo quiere y lo estima y que está pensando en su legado histórico, le mande este video también.